Bienvenidos a un nuevo episodio de Yuna y Rono Yo soy Yuna ¿Y Rono? ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Sí cierto! Hoy vamos a transformar a Rono en Trapito Últimamente acá en Costa Rica en las convenciones anime nos hemos dado cuenta de que hay mucho trapito por eso decidimos dedicarle este video especialmente a ellos Así que lo que viene a continuar Sí sí, sí, sí, sí, sí, Bueno, chiquillos, vamos a empezar entonces. Yuna aquí nos va a comentar cuál es el paso número uno. El paso número uno es robarle la camisa a una madre. Y el segundo paso es... Oh, okay. El segundo, perdón, señorías, <risa> eh, ok, el segundo paso es... afectarse el chivo. Vamos a hacer. Oh, me lo estoy tragando. ¡Qué asco! ¡Oh, shit! <risa> Chiquillos, eh, solo queremos aclarar que sabemos que hicimos mal el procedimiento del rasurado. Eh, había que cortar primero con tijera y después pasar la gilet. Como ya y ya sorry no. Entonces, no, sorry, no se pongan ahí de intensos. Ah, que... No, no, ya sabes, estamos complicándonos la vida. Ok, esta es la primera parte del cambio, en 3, 2, 1. Y el tercer paso es, peinarlo un poco, arreglarle la cara. Que eso está un poco difícil, pero se lo vamos a hacer. Ella, ella ya, no, perdona, ella ya. Ella lo que vamos a hacer ahora es... Por eso es que yo me tapo la cara con el pan. ¡Contorno! ¡Contorno! Supuestamente es como para definirle las áreas, pero no sé exactamente para qué sirven los productos, pero lo intentamos. Springy, bitch. Esta va a ser mi línea cuando ya esté listo al final. Lo más triste de todo esto es que no voy a poder subir una foto hoy. Yo quería subir una foto hoy, la verdad. Pero será hasta dentro de tres semanas, más o menos, cuando publiquemos este video me están contorneando a los que eh, se acaban de conectar ay, quedó todo feo yo no, no voy a poder soportar quedar feo mae pero yo no soy aquí profesional se me hubiera dicho eso pero dice es ahora que vamos aquí a medio camino chinas esas que se transforman y están mal también tengan un poco de fe ay ay ay ay ay ay perdón, perdón, por el vocabulario este es un canal cristiano Jesús también decía malas palabras Ok, después de añadirle el contorno En la cara, lo que hicimos fue difuminarlo Ahí añadiendo ¿Qué sigue? Jonah? cuéntanos, ¿qué sigue? Bueno, yo creo que le voy a añadir los polvos Vamos a ver qué tal queda ya, a ver. No, yo le dije, no quiero ser una quiero ser una linda. Bueno, Está pintando un poco, bueno, la verdad. Estoy bien. Vean, chiquillos. El proceso. No me he visto. El después de que se pegara el ojo como cuatro veces, aquí vamos en la lucha. muy acertado Oh, shit. Oh, shit. this is... Ah, bueno, vamos a aclarar que vamos a echar un poco de labial Antes. Aquí continuando ya con los labios eh, bien pintados Queríamos mencionar tal vez algunos animes donde se pueden encontrar trapitos Además de eso quiero que nos digan cuáles son sus trapitos favoritos también en los comentarios Por favor, díganlo Ahorita los que estamos hablando y se nos vienen varios a la mente En Naruto estaba Haku de Naruto. Yo creo que todos caímos en esa trampa. En eh, mi caso, yo amo y adoro vacas de ustedes. Y muchos conocen ahí de Yoshi. Yo creo que no lo conocen. O sea, algunos lo consideran trapito, otros no. Pero recordemos que en el anime lo conocen como sin género. Porque estaba el baño de hombres, el baño de mujeres y el baño de DJ y de Yoshi. Sailor Moon. También hay en trapitos. Air Gear. También ganan trapitos. La casa de Yuna. Y, y en la casa de Ronno. Rono Rono Rono el, el trapito más nuevo del 2019 Ya casi lo tenemos terminado Falta el último proceso ¿Cuál es? Ay, me pica el pelo atrás Se me olvidó meter para aclarar <risa> La malla que se utiliza antes de ponerse una peluca Entonces, Lo que voy a hacer es peinarlo, tratar de dejarlo lo más lindo posible Dentro unos minutos de Y a la cuenta de tres, veremos el proceso final. En tres, dos, uno. Es Britney, bitch. me veo riquísima, Como a a ¿Sabes, sucia. Bueno, amiguitos, este es el resultado. No sé si les gustan mis pop que están aquí, que están humildes, humildes, pero es lo que hay. Si les gustó el video, por favor, compártelo. así tal vez más gente se anime a hacer de trapito, porque queremos vivir en un mundo lleno de trapitos. Nos vemos la próxima semana. ¡Sayonara! Y eso es todo. Espero que les haya gustado. Y si es así, no olviden darle like, suscribirse a la campanita, porque eso nos ayuda mucho.